Aquí estamos con el hermano Pablo Zeinaga, Pablito, yo le digo con todo mi cariño. Haremos un chutz con el agüita. Pablito, un caj. el el, caj. el accidente que tuviste fue en, el, en bus, en camión. ¿Cómo fue esa cosa tan terrible? En camión, hermano. En camión, Sí, sí, sí. caminando. Vos por... sabes que a las provincias antes solamente iban camiones, no había flotas, no había minibuses. Además, la carretera era tierra. Ahora sí tenemos la dicha de contar con carreteras asfaltadas por el pueblo de mis papás Y, y bueno, todo el norte de Potosí hasta Sucre va llegando la diagonal Jaime Mendoza entonces ahí yo pierdo a mi familia. Ahí eh, se vuelca el camión. Sí, sí, sí. Ahí eh, murió Amaru. ¿no? Le conociste a claro, mi hijo. ¿no? A mi esposa, Julia también. Julita, Los claro. Los dos eh, partieron y pues partieron, eh, no, claro. y ya son 27 años, hermano. Son... Pero pero ahora me has hablado de otras hijitas tuyas. Sí, ya has... después eh, volví a encontrar nupcias y tengo dos guaguas Qué Y lindo. están acá en el disco. Están, ¿Están Paola y Guadalupe. Son ah, ellas. Ah, son ellas. Sí, sí, mira sí. veremos, mirá las dos hermanas. Ya hasta tengo nietas, hermano, soy abuelo ¿Qué? también. Qué lindo, Pablito, sí, me pues, estás sí, dando sí, una sí. gran noticia, Pablito. Yo me quiero recordar también un poquito de nosotros, porque cuando yo compongo... Bien le cascaremos. Exacto. Tú has venido también y me has enseñado también... Recuerdo haberte ¿no? entregado los charanguitos que yo hacía. Las eh, ¿eh? Y tú estabas recogiendo tu sueldo y sí. nos fuimos a la comercio. Ay, a eh, tomar y el... ahí era el bien le cascaremos. Sí. ¿no? sí, ahí nace el bien le cascaremos. Ahí nace el bien le cascaremos. <ríe> Ahora que tenemos, no era Ahora claro. que tenemos, bien le cascaremos. Me acuerdo tanto, Pablito. Pero antes de bien le cascaremos... Nosotros tuvimos una experiencia, año 1989, puede ser, 88. Con la esperanza está aprendida. Exacto, exacto. Fue el, antes, el 88. 88. Antes ha sido. ¿no? Sí, antes del bien le cascaríamos era eso. Claro, sí. eso era. Era, creo, que era? para una película, un documental, algo por exacto. ahí. Exacto. De Walter Solón, recuerdo. ¿no? De, era un homenaje de, de, de, de, sí, sí, sí, a Walter sí, sí, sí. Solón Romero, potosino. ¿no? Y yo me enamoré de ustedes, de los charangos. Y compuse La Esperanza Está Aprendida. ¿Qué te acuerdas de esa época, Pablito? Hermano, mira, ha sido lo, la mejor época de mi vida porque yo he dado todo, mi ñeque, como se dice, no? eh, a, a Norte Potosí. Y a difundir la música de nuestra región fue, fue muy grato, hermano, haber llegado a La Paz. Eh, recuerdo haber llegado con una maleta así rectangular de cuero a grado de mi frazada andaba perdido en la paz con por los edificios netamente provinciano en Yayagua apenas eran casas a medias aguas y demás pero ahí llegando a Norte Potosí se apertura todo, eh, ya lo que había soñado a los 13 años, cuando empecé a hacer los primeros instrumentos, quería ser parte de su grupo de Enriqueta, lo fui, quería cantar con Sulma, grabamos un tema con, con Zulma, Zulma mayoría, ¿sí? y cuando el putucún estaba sonando yo de chico decía algún día con los carcas, cuando tenga mi grupo, humano a mano, así ¿sí, no. pero uh, uh, Ulises Hermosa antes de su deceso nos invitó a Norte Potosí para un concierto en el Teatro, en el teatro Al Aire Libre, carcas al medio norte potosí y cerraron los carcas entonces se fue dando muchos eh, sueños de los que yo desde chico había querido ser parte de ello y después de 30 años toqué con bolivia manta también el 2015 hermano en su gira a nivel nacional cuando hicieron con punto nazca tuve el honor de, de acompañarte en dos temas y, y bueno además en algunos escenarios realmente yo digo hoy en día los jóvenes no saben soñar hermano y eso es muy triste sin embargo, los que somos de esta tanda, por encima de los 50, teníamos unos sueños lindos, pero los que andábamos rajándonos para que se concrete. Antes era más complicado aprender un instrumento, ahora tienen toda la facilidad. Y hoy, el mensaje, yo digo, la gente no se, no se comunica con su instrumento, en especial los jóvenes. Sean guitarristas, charanguistas, vientistas, pues no importa. Pero sin embargo, antes le dábamos, hermano, alma, vida y corazón. Tú no esperabas billetes para tocar y, y cantar, no importa dónde. Yo me acuerdo nuestras primeras actuaciones con Norte Potosí, a veces no teníamos ni para al baño, pero sabíamos ir a tocar aquí y allá y allá por todo lado, en las ollas comunes, recuerdo esa temporada había el tema de la relocalización, entonces sabíamos visitar a los mineros relocalizados en La Ceja, en muchos lugares, hermano. Entonces por promocionar el trabajo sabíamos ir a todo lado en forma... Gratuita, eso sí. Sin embargo, hermano, toda esa experiencia ha hecho de que sí pueda hacerlo con alma, vida y corazón este trabajo, que, que realmente es un esfuerzo muy particular, muy personal. Siete años ha demorado en la conclusión de este trabajo, porque son 25 músicos que son parte de esto. Eh, está Carlos Arguedas, Víctor Colodro, está Willy Blanco Herbas, está Vimar ex director de Norte Potosí, está Marcelo Peña también Marcelo, en el disco. Gran pianista. Qué lindo, Pablito, hermano. Pucha, me has traído grandes recuerdos. Espero que... No, cuidado no estemos dejando de ver 30 años otra vez, hermano, ya no va a haber tiempo. Y tú me has dicho, has, has compuesto esta canción, La Esperanza Aprendida. Ayer me has mandado y me he emocionado, hermano. Aquí he traído la letrita. Y bueno, agradecerte de que haya estado en nuestro programa Chutis. No sé si quieres agregar algo más para que después nos atrevamos a tocar esta canción. ¿eh? Después de, de casi 30 años. 30 años. <risa> bueno, a ver, eh, solamente decirles lo siguiente. Eh, estoy yo esto, aunque mucha gente no me ha creído. Hermano, cuando tú estás en una posición, eh, yo recuerdo cuando estuve tirado en el hospital en Sucre, no había quien dé un granito de arena. Recuerdo, sí, han hecho una campaña. Recuerdo a Manuel Monroy, Los Canarios, estaba Enriqueta, estaba Norte Potosí y otros grupos más. Carlos López, recuerdo. Han hecho la campaña para mi primera cirugía y el brazo quedó así, hermano, mira. Entonces, eh, yo digo siempre: cuando estuve así, re mal. Mira, está totalmente malogrado Es una fractura múltiple cerca al codo Me lo han reconstruido Chueco En la primera cirugía sí recibí el apoyo Pero fueron cuatro años, hermano Y tres cirugías Después de la primera actividad Todo el mundo se te olvida Y va por tu cuenta todo Para mi última cirugía, cirugía Tuve que vender mi guitarra Todo lo que tenía en mi departamento aquí en La Paz ya. Y salvamos el brazo sí. Entonces ese día yo dije Algún rato cuando yo pueda contribuir Por lo menos con una marraqueta lo voy a hacer. Y dije, ofrecí esto, pero nadie me ha creído, a las instituciones, recurrí a diferentes lugares, oye, vendamos esto y la ganancia que quede para ayudar a muchos músicos que necesitan, o a otra gente también, pero no fue posible, me miraron y me dijeron, eh, no, yeah. te estás muriendo de hambre y quieres todavía ayudar, pero no es esa la idea, uh -huh. hermano, cuando ha habido gente que me ha ayudado, yo dije, quiero retribuir, entonces, un mensaje, toda la gente que quiera adquirir un ejemplar, el 50% está destinado para ayudar a alguien. Perfecto. No importa quién, hermano. Muy Entonces, el, la, las personas que quieran adquirir, pues al 67021025, ese es mi número, pueden llamarme. Hacemos entrega personal o también enviamos al interior o también fuera del país. Tenemos en formato digital para vender hacia afuera también. Excelente, Chao. Pablito. Muchas gracias por todo ese mensaje. Y bueno, ahora le cascaremos, pues, le vamos a... La esperanza está prendida, Pablito. Hermano, la esperanza es lo último que se pierde, eso sí, siempre digo. Así Nunca es. he tenido la idea de que me bajen el brazo. El primer médico quería amputarme, pero aquí lo tenemos. Aquí estamos sí. tocando. Y la esperanza, ¿no? Ah, la esperanza. Eso, Pablito. a la vida, aunque el patrón no lo quiera, la esperanza está prendida, Las flores de las piedras, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas, son las barricadas, bolleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas, son las barricadas, Rosas frescas por espinas, cantaremos a la vida, ya sabemos las mentiras, nacemos de las heridas. Pobleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas son las barricadas. Pobleras infladas, jardines de mantas, lunas perfumadas son las barricadas. ¡Oh, Pablo! ¡Oh, Pablo! Ah, Serpentinas al pasado la esperanza está prendida, cicatrices floreciendo ya sabemos las mentiras, cantaremos a la vida aunque el patrón venga en diez Rosas frescas por espinas, crecemos por las heridas. Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas, son las barricadas. Bolleras infladas, jardines de mantras, lunas perfumadas, son las barricadas. ¡Oh, ¡Pablito! ¡Pablo, Polleras infladas, jardines de manta, lunas perfumadas, son las barricadas, Polleras infladas, jardines de manta, lunas perfumadas, son las barricadas. Chutis.